Wilmer Carballo fue asesinado hoy en Cagua. Hace cuatro días cumplió año. Y este fue su último deseo. Diosito sabe cuál es mi deseo. Venezuela libre. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.